Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer un flan de naranja. Y los ingredientes son. 200 mililitros de leche, 200 mililitros de zumo de naranja, 4 huevos, cáscara de naranja y 175 gramos de azúcar. Y ahora para hacer el caramelo del flan necesitamos 3 cucharadas soperas de azúcar y 2 cucharadas soperas de agua. Lo primero que tenemos que hacer es poner la leche a calentar con la cáscara de naranja. Echamos la leche y la cáscara de naranja y lo ponemos ahí a calentar. ya está hirviendo un poquito y se le deja un minuto más ya pasó el minuto y ahora lo apagamos y lo dejamos enfriar ahora vamos a hacer el caramelo se echa el azúcar y se echa el agua y a esperar que se vaya haciendo ya está a punto de caramelizarse así que qué bien está la cosa ya está caramelizado, se apaga el fuego y ahora hay que Hay que darlo por todos los lados. Hay que moverlo por todos los lados. Que no quede nada. Ya tenemos el caramelo mezclado por todos los lados para que no se pegue. Ahora echamos los huevos. y lo mezclamos con el azúcar y lo batimos ya está bien mezclada y ahora echamos el zumo de naranja y volvemos a batir Esto se va a hacer unos 3 o 4 minutos y ya está. Ya han pasado los 3 minutos o 4 y ahora echamos la leche. La pasamos por aquí para que no quede caiga que nada de nata. y otra vez a mover ya hemos acabado de batirlo y ahora lo echamos en el molde se tapa Hemos precalentado el horno a 200 grados y lo vamos a meter al baño maría, ahora vamos Lo metemos al baño maría y ahora lo bajamos a 170 grados y lo dejamos 50 minutos ya han pasado los 50 minutos y ahora lo vamos a sacar, lo sacamos entero mejor y ahora lo comprobamos, ahora vamos a comprobar si está hecho ya, metemos el clavo y ya lo tenemos. Muy bien, ya lo hemos dejado enfriar y ahora lo vamos a dar la vuelta. Vamos a ver, y tacata. a ver qué tal. Bueno, ha salido un poquito... No ha salido del todo, pero tiene que estar buenísimo. Aquí tenéis el flan de naranja especial para todos vosotros. Bueno amigos, espero que os haya gustado este flan de naranja especial para vosotros. Es un lujo de flan. Así que ya sabéis, dar me gusta... Y suscribiros, que no os perdáis ningún flan, ni ninguna receta. Así que ya sabéis, hasta la semana que viene. Adiós.